Muy buenas noches a todos y a todas, eh, muchísimas gracias por estar aquí esta noche de inicio de campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre. Es un placer para Izquierda Unida eh, que el pueblo de Pozo Blanco nos haya acogido, eh, es la primera vez que, que una candidatura... Eh, deja eh, el espacio de Córdoba para venirse a presentar el inicio de campaña electoral, la pegada de carteles, eh, en un pueblo de la provincia y hemos elegido precisamente este espacio, un espacio emblemático de la comarca de los Pedroches, eh, el Pozo Viejo, bajo una encina, símbolo de la comarca de los Pedroches, de esta magnífica, de ese patrimonio medioambiental de Andalucía y yo diría de España. Eh, porque consideramos que eh, Pozo Blanco y la comarca de Los Pedroches es eh, el espacio, eh, el símbolo de las políticas de transformación que se quieren hacer desde Unidas Podemos. Eh, creemos necesario apostar eh, por un modelo de desarrollo rural distinto, por un modelo productivo eh, que invierta y apueste por una industria basada en en una agroganadería agro sostenible, eh, por, por una industria cooperativista. Eh, creemos que es necesario eh, que esta provincia eh, tenga una mayor inversión por parte de eh, tanto el Estado como de la Junta de Andalucía y, y que se desarrollen eh, infraestructuras que llevan años con muchísimas carencias. Eh, ...es necesario tomar una serie de medidas... ...para que tanto nuestros jóvenes... ...como nuestras mujeres, como nuestros mayores... Eh, ...puedan llevar una vida digna... ...y poner en el centro la vida de las personas... Eh, ...creemos que Unidas Podemos es la única garantía... ...de fuerzas de izquierda, la única garantía... que ...la única organización que va a defender los derechos... ...de, las trabajadoras y de los trabajadores de esta provincia... ...de los hombres y mujeres de esta provincia... Eh, ...por eso... Eh, dentro de nuestras reivindicaciones apostamos eh, porque eh, se eh, blinde. El, ...las pensiones en la Constitución... Eh, ...apostamos porque nuestros jóvenes tengan una vivienda digna... ...y se limiten los alquileres y haya un plan de vivienda pública... ...apostamos porque nuestras mujeres puedan ir andando libres por las calles... ...y eh, se invierta de verdad ese presupuesto... Y, y, se, ...y se tome en serio la ley de violencia machista... ...y se acabe con la lacra de, de, de los asesinatos a, a, a las mujeres por violencia machista" apostamos por una sociedad en la que se primen los cuidados y los cuidados estén en el centro por eso en Unidas Podemos consideramos que es fundamental un plan de asistencia pública que asista a más de 1.600.000 personas en todo el Estado español y que genere más de 400.000 empleos 400.000 empleos que harían que la población se asentase en nuestros pueblos apostamos porque los servicios públicos ...son la única salida para garantizar eh, vidas dignas... ...en pueblos como Pozo Blanco, en pueblos como Conquista... ...en pueblos como Villanueva de Córdoba... Eh, ...servicios como una banca pública que permita el acceso... ...a cuestiones tan sencillas como un cajero... ...ahora que vemos que, que los grandes bancos están eliminando... ...de los pueblos los cajeros automáticos... ...porque no les trae cuenta, porque no, no les trae dinero... Eh, ...apostamos por una empresa pública de la energía... ...que facilite el pago de la factura de la luz... ...que rebaje el pago de la factura de la luz... ...todas esas cuestiones una sanidad pública... ...una educación pública... ...son las que defienden Unidas Podemos... ...porque entendemos que desde lo público... ...es desde donde las personas... ...los hombres y mujeres que se levantan día a día... ...para defender a sus familias... ...y para mantenerla... Eh, ...pueden tener la posibilidad... ...de eh, llevar una vida en condiciones más dignas... Eh, por todo ello os pedimos el voto para Unidas Podemos considerando, vuelvo a incidir, que somos la única garantía de izquierda dentro del Congreso y que los hombres y mujeres de, de Unidas Podemos eh, no vamos a estar en puertas giratorias, no vamos a acabar en las grandes multinacionales de, de este país, no vamos a acabar en las grandes empresas energéticas sino que vamos a seguir reivindicando nuestros dere los derechos de los hombres y mujeres de esta provincia. Y eh, os dejo con mi compañera Martina Velarde, candidata número uno al Congreso. Muchas gracias, Carmen. <risa> Muchas gracias, Carmen. Eh, primero, bueno, agradecer a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, a los compañeros del Círculo de Podemos de Pozo Blanco y, y alrededores. Eh, estamos encantadas de poder venir a la provincia a, a iniciar nuestro nuestro, bueno, nuestro inicio de campaña. Poder venir a la provincia, poder venir a Pozo Blanco específicamente por las cuestiones que contaba mi compañera eh, Carmen. Lamentamos mucho, y eso lo hemos dicho varias veces, el, el tener que estar otra vez aquí después de tan poquito tiempo que fueron las últimas elecciones. Pero así lo ha querido Sánchez, que ya en un acto de sinceridad absoluta, eh, cuando nos convocó a elecciones, eh, nos dijo que, que no podría dormir si hubiese un gobierno con unidad Podemos. Y nosotros decimos que no nos importa que duerma Sánchez ni que duerma los poderosos, que lo que queremos es que duerman. ...los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia... ...y la gente eh, que trabaja y que y que levanta todos los días nuestro país... ...eso es lo que nos importa a Unidas Podemos... ...por eso no hemos querido sillones... ...y por eso lo que queremos es proteger... Eh, ...los derechos eh, de la gente de nuestro país... ...por otra parte, con respecto a Córdoba... Eh, ...hemos visto cómo tanto por parte de la Junta de Andalucía... ...y da igual que estuviese eh, Susana Díaz o que estén ahora las derechas... ...o por parte del Gobierno Estatal, este, el PSOE o haya estado el PP... Eh, ...resulta que Córdoba sigue estando a la cola... ...no solamente de Andalucía sino del país... ...tenemos una de las tasas más altas de paro... ...de toda Andalucía y de todo el país... ...tenemos un 30% de desempleo juvenil... ...vemos todos los días... ...cómo se nos están yendo los jóvenes a trabajar fuera porque aquí no encuentran trabajo y no pueden acceder a un alquiler ni tener una vida digna en nuestra provincia. Por lo tanto, desde Unidas Podemos reivindicamos que Córdoba no puede estar más a la cola, no puede estar eh, en el último lugar por parte de los gobiernos estatales de turno ni los andaluces. Y desde Unidas Podemos vamos a trabajar en eso. De hecho, el poquito tiempo que nos han dejado trabajar hemos llevado las reivindicaciones que dijimos y prometimos en la campaña pasada. Y eso tiene que ver con el despoblamiento ...con las infraestructuras de Córdoba y de la provincia... Eh, y, te, ...y tiene que ver eh, eh, también con proteger los sectores... ...que son los que le dan a, provincia, a la provincia de Córdoba... Eh, ...el sustento, la vida eh, y el empuje... ...como son nuestro sector eh, agroganadero y el sector del olivar. Aquí, eh, bueno, en, en, en la comarca evidentemente eh, eh, eh, se refleja perfectamente... ...por ejemplo, lo, las políticas ahora mismo de Estados Unidos y de Trump... ...que con los aranceles... ...que se han entrado en vigor hace una semana... ...afecta a todos los productos que, se, que salen desde aquí... ...es decir, a, a los lácteos, a la carne, al jamón... Eh, a, las oli, ...a la oliva, al aceite, a las aceitunas de mesa... ...es decir, todo lo que producimos en Córdoba... ...ya eh, se rebajaron los precios en este último año... ...un 44%... ...y ahora resulta que eso se va a incrementar en un 25%... ...nosotras estuvimos el día 10... De, de octubre en Madrid, acompañando también a, al sector del olivar de la provincia y en contra de los aranceles de Trump para que haya un plan de contingencia urgente con medidas urgentes para la provincia, porque igual que se ha protegido en otro momento pues los sectores del aluminio o del acero, se tienen que proteger eh, los, eh, los sectores agroganaderos de nuestra, de nuestra provincia hemos dicho que necesitamos infraestructura sostenible y, de, y que vertebren la provincia, que cumple una función social y que además eh, bueno, eh, sea eh, un, un, una manera de que la gente pueda ir a estudiar a otro sitio o pueda ir a trabajar a otro sitio, pero pueda volver a su pueblo. No se han invertido en infraestructura, sino solamente en un tramo de aves que va de Málaga a Sevilla, que no nos beneficia en nada a Córdoba porque no deja pasajeros aquí, ...y resulta que, que, que son cuarenta y tantos millones de euros... ...que nos cuentan a los cordobeses y a las cordobesas... ...como si fuesen para beneficio nuestro... ...y son para otras provincias... ...nosotros queremos que se inviertan en la infraestructura de aquí... ...en los ferrocarriles, en la mejora de las carreteras de las comarcas... ...que son las reivindicaciones históricas... ...por lo tanto, compañeros, compañeras... ...gente que, que nos estáis viendo... ...es verdad que tenemos una semana de campaña... ...prácticamente, que el domingo tenemos que ir otra vez a las urnas... ...pero que vamos ahí con toda la ilusión... Eh, ...con toda la esperanza eh, y con toda la fuerza del mundo... ...porque eh, somos la única alternativa... ...como decía mi compañera Carmen Mari... ...de que este país no siga la senda que sigue... ...que la crisis que nos viene... ...no la paguemos otra vez los mismos y las mismas de siempre... ...y lo que hay que preguntarle a Sánchez y al resto... ...si no pueden dormir es... ...si viene una crisis, ¿a quién le vais a recortar ahora? ¿Otra vez a los mismos de siempre? ¿Otra vez por abajo? ...o base por arriba, porque eso es voluntad política... ...por lo tanto, pedimos desde Unidas Podemos... ...que con ilusión, con fuerza, con ganas... ...y para evitar un pacto de derecha... ...o de Sánchez con Ciudadanos... ...o de Sánchez con PP, una gran coalición de Estado... ...que Unidas Podemos es la única alternativa... ...para defender a la gente sencilla de nuestra provincia... ...y para que el despoblamiento y una Córdoba... ...más fuerte, con más trabajo y con más derechos... Eh, ...sea posible". Así que muchas gracias.